Bienvenidos, bienvenidas, hoy vamos a hablar qué significa ser adolescente. Ser un adolescente es una etapa de la vida caracterizada por muchos cambios físicos, emocionales y sociales. Los adolescentes están en un proceso de transición entre la infancia y la adultez, y durante este tiempo pueden experimentar un gran número de desafíos. Físicamente, los adolescentes experimentan un rápido crecimiento y cambios hormonales que pueden causar cambios de humor, acné y cambios en la voz. A nivel emocional, los adolescentes están experimentando un gran número de sentimientos intensos como la felicidad, tristeza, rabia, vergüenza y miedo. Pueden sentirse confundidos o abrumados por estas emociones y tener dificultades para expresarlas o entenderlas. Socialmente, los adolescentes están experimentando un aumento en su independencia y libertad. Pueden comenzar a hacer nuevas amistades y explorar diferentes actividades e intereses. También pueden estar experimentando nuevas presiones sociales y sentirse presionados para encajar en un grupo o seguir ciertas tendencias. Es importante que los padres entiendan que los adolescentes están pasando por muchos cambios y que esto puede ser difícil para ellos. Como padres, es importante ser pacientes, comprensivos y comunicativos. Es importante establecer límites y reglas claras, pero también dejar espacio para que los adolescentes expresen sus sentimientos y opinen en el proceso de toma de decisiones. Al entender lo que significa ser un adolescente, los padres pueden ayudar a sus hijos a navegar esta etapa de la vida con éxito y apoyo emocional.